¿Qué tal cualiterias y cincuentenial? Soy Sebastián, tengo 51 años y he conseguido bajar de peso y entrar en forma por primera vez después de los 50 Y hoy hablaremos del segundo de los seis pilares fundamentales para conseguir nuestro objetivo El comprometimiento o compromiso Bienvenidos a 50plus, nuestro nuevo canal, porque los de nuestra edad también podemos Vamos a la intro y les cuento todo ...más o menos de la mano con la motivación. Muchas veces la motivación que te hace levantarte por la mañana... Es un compromiso que has adquirido como el de ir a trabajar. Pero lo que nadie tiene en cuenta es que si has encontrado una fuerte motivación, si no la acompaña de un buen y sólido compromiso, fallaremos con seguridad. Es aquí como conseguir ese autocompromiso. Me gustaría decirle que soy una persona con bastante poca iniciativa y fuerza de voluntad. Por eso fallaba siempre en mis intentos. Pero siguiendo esta pequeña técnica, puedo vencer mis deficiencias y conseguir el éxito. Siempre tenemos nuestros dos dioses en conflicto. Si es así que se dice, no lo no sé. Uno diciendo, La esa que engorda. Y el otro... ¡Comételo, que está buenísimo! O si no, te dice, tienes que ir a chin. No, mejor mírate un par de capítulos de Masterchef tirado en el sofá con un bol de palomita. El gran secreto es hacer un trato entre los dos. O más fácil, un compromiso con nosotros mismos. O como a mí me gusta llamarlo, un autocomprometimiento. Hasta lo podemos poner por escrito para respetarlo más como si de un contrato se tratase. Porque si respetas tu contrato de trabajo, porque eres responsable, lógicamente, podrás respetar tu autocontrato del mismo modo. Por ejemplo, a mí me encanta la pizza y la cerveza. Tomaba litros y pizza dos o tres veces por semana. Entonces el trato fue, sigo con la pizza los sábados, pero la harina integral. Y la acompaño con una, una cervecita. Y el Xochungo dijo, ok, listo, primer punto del contrato, ok. Otro punto importante del acuerdo, no me gusta hacer ejercicio, pero lo preciso. Entonces lo que más funciona es buscar un horario que no te cueste ningún esfuerzo. Por ejemplo, si no te gusta madrugar, pero lo haces para ir a trabajar todos los días, no se te ocurra levantarte una hora antes para andar o hacer ejercicio, porque lo harás uno o dos o tres días y luego no lo harás nunca más. Lo mejor en ese caso es que cambies el happy hour por el curro por una sección en el chino. De qué forma, al principio cuesta, y cuesta mucho, pero tenemos que acordarnos del autocomprometimiento. y saber que si lo rompemos, nos estamos autoengañando y nos sentiremos mal con nosotros. Mismos. La idea que funciona es poner los puntos de tu auto comprometimiento en una hoja de papel y pegarla en la nevera para verla todos los días. Yo sé, parece una estupidez, pero se nos puede asegurar que funciona. Acuérdate que de tonterías como estas depende que puedas tener éxito no. y obtener una vida más larga y saludable. Así que vamos a ello! Y como te has quedado hasta el final de este video te daré un regalazo: la suscripción vitalicia a nuestro nuevo canal, totalmente gratuito. Porque día a día estoy descubriendo nuevas formas de alcanzar mejores resultados con mucho menos esfuerzo y se los contaré absolutamente todo. Y con este regalazo no te perderás nada. Lo único que tienes que hacer es pinchar aquí y estarás automáticamente suscrito, suscrito, suscrito. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Y no te pierdas el nuevo episodio donde hablamos de la hidratación que la considero el santo crial para alcanzar el éxito y sabrás por qué. Muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Sí!